Mm, seguramente muchos se preguntan qué habrá sido de honor esta marca que nos ha deleitado con bastantes smartphones últimamente ¿Qué será lo que habrá lanzado en el mobile world congress 2023 mm, para no seguir dudando ni especulando aquí están todos y cada uno de los detalles acerca de los lanzamientos más importantes de honor amigos de Techcetera, soy David Bueno, director de Relaciones Públicas para Honor en América Latina y el día de hoy les traigo una primicia desde Barcelona, desde el magnífico booth de Honor, los lanzamientos de la nueva Honor Magic 5 Series. Estamos aquí justamente en este booth que se abrió el día de ayer con los últimos lanzamientos, las últimas tecnologías. Honor está presentando Tech to Inspire, tecnologías que inspiran, tecnologías enfocadas en el ser humano y justamente estas tecnologías. Bueno, pues aquí vamos a conocer los dispositivos más impresionantes. Queridos amigos, les presento aquí el Honor Magic 5 Pro. Este es el color negro, muy elegante, muy hermoso. Vamos a ver otro más. Este es mi favorito, este es el verde amatista, como pueden ver aquí. Vean nada más ese diseño. Esta cámara, amigos, le llamamos Star wheel ¿Por qué? porque es una cama inspirada en la fotografía que tomó el telescopio espacial, en donde se muestran estas tres puntas, está inspirado justamente en esta gran imagen, y tenemos para tomar grandes imágenes. Vamos a ver también en el diseño la curva de Gaudí, si pueden ver esa curva en el módulo de la cámara, es espectacular, lo hace ergonómico, lo hace muy estético, exquisito este dispositivo. Tenemos un sistema de cámara triple de 50 megapíxeles, tenemos un telephoto que nos va a dar hasta 100 aumentos en zoom, obviamente con estabilización óptica y estabilización electrónica. Tenemos un sensor en la cámara gran angular de 1 sobre 1.12, enorme. Puede absorber más del 72% de luz que otros dispositivos de la competencia, por supuesto. Y bueno, no nada más es la cámara, también tenemos una pantalla increíble. De hecho, según Dxomark este dispositivo tiene la mejor cámara del mundo, ranking número uno, con 152 puntos y la mejor pantalla. 151 puntos. ¿Qué tenemos en la pantalla? Bueno, tenemos un panel OLED LTPO de 6,81 pulgadas. Es un panel, le llamamos flotante, tiene esquinas curvas, las cuatro esquinas, y además de eso tiene las mejores tecnologías de protección visual, ya que se adapta a los ciclos circadianos ¿Qué quiere decir esto? Se adapta a la luz del día, protegiendo los ojos. Es más, no solamente los protege, estimula los músculos del ojo para liberar más melatonina y así podamos conciliar mejor el sueño. Esto es increíble. Por supuesto, también tenemos la televisión PWM más alta de la industria, 2160 Hz. Es impresionante, no tiene nada de flickering, aquí amigos lo ven a cuadro, lo ven en la cámara, la pantalla se ve impecable, cero flickering, espectacular, esto hace obviamente que la podemos usar mucho más tiempo, además de tener por supuesto certificación a prueba de luz azul tenemos un dispositivo que se puede usar en cualquier situación de innovación en cualquier momento del día sin causar fatiga además de tener un brillo máximo de 1800 links amigos bueno vamos a hablar del performance este dispositivo tiene un procesador Qualcomm Snapdragon que creen 8 Gen 2 la plataforma móvil más poderosa del mundo y bueno, también tenemos configuraciones, por ejemplo, de 12 gigas de RAM y 512 GB de almacenamiento. Es un producto en sí, amigos, ya saben que la estrategia de Honor es Dual Flagship Strategy. Tenemos dispositivos ultra premium, no solamente el Honor around flagship, como el, el Honor Magic 5 eh, Pro que acabamos de, de escuchar, pero también, vean esto, el Foldable, el Honor Magic DS. Este dispositivo es un foldable delgado, con solo mil gramos, ultra ligero. vamos a ver que tiene un grosor de 12.9 milímetros, tenemos una pantalla externa de 6.45 pulgadas, una pantalla urbana, es un smartphone tradicional por afuera, vamos a ver que tiene un acabado increíble este color siempre, cuando lo desplegamos, se vuelve una tablet de 7.9 pulgadas, espectacular, este dispositivo tiene la batería más grande de su categoría, 100.000 mAh y tiene una bisagra, que ha reducido considerablemente el tamaño, bueno, los componentes, no más el tamaño, de 92, tan solo 4, lo que lo hace mucho más durable, mucho más resistente. Entonces, ¿no? Puede plegarse 400 mil veces, ¿sí? 400 mil veces, que son más o menos 10 pliegues, 100 pliegues, perdón, 100 pliegues, 100 pliegues diarios, a lo largo de 10 años. Es espectacular. Ese es el foldable queridos amigos Pero bueno, eh, también debe haber un punto de entrada A la Honor Magic Series Y aquí tenemos el Honor Magic Five Lights Un producto democrático Un producto de la opinión que Está en color negro Pero sí. vamos, a, vamos a escoger un favorito Yo quiero el Honor Magic Five Lights En color verde Esmeralda, como pueden ver acabado mate pantalla, eh, Cámara principal de 64 megapíxeles pantalla OLED Sí señores, OLED de 6,7 unidades increíble y bueno pues vamos a tener no solamente una pantalla espectacular para producir contenidos tenga si alguien que creen tiene honor shield Plus ¿qué quiere decir esto? es un vídeo reforzado que pasa de ser bueno, es pues, tradicional de 0.55 milímetros a 0.65 mm ¿qué significa esto? Vamos a tener un producto ultra estético, ultra delgado pero también resistente. Aguanta caídas de hasta un metro en mármol. Podemos romper nueces, después de pasar una Esto todo terreno, es un dispositivo increíble. Tiene una configuración con gran turbo de 6,5 GB, 128 GB a borda y también el procesador muy potente. El Snapdragon 695 5G. Entonces, este producto también lo tiene todo. Tiene un diseño increíble, ultra delgado, ultra ligero y una pantalla resistente a prueba de todo amigos, bueno pues no me queda más que invitarles, invitarlos a seguir esta cobertura, invitarlos al boot de Honor en NWC 2023 para que conozcan todas las sorpresas, conozcan el ecosistema, tenemos también todo el tema de Magic OS, la integración entre dispositivos, la conectividad sin límite, nuestros smartphones, tenemos laptops, tenemos tablets, tenemos wearables. Este es el paraíso para todos los fans de la tecnología, amigos. Y Honor, por supuesto, tiene un rol principal. Muchas gracias, queridos amigos, etcétera. Querido Felipe, regresamos contigo. Bueno, esos fueron los lanzamientos de Honor en el Mobile World Congress 2023. ¿Qué tal les parecieron? ¿Cuál les emociona? ¿Qué cosa les gustaría tener en su próximo smartphone? Cuéntenos ahora mismo en los comentarios para... Preguntarle a la marca